Se quedaron encerrados afuera. Míralos ahí. Entonces, que están haciendo ahí? Páginas. Son los gatos. Ya comenzaron a hacer estragos en la sala. Qué maluco. En fin, ¿qué están? Siguen viviendo.